El mismo Sarmiento refería que se había hecho tan general la creencia en su locura, que visitando el manicomio de Buenos Aires y llegando a un patio donde se hallaban los locos, se produjo un movimiento extraordinario entre ellos, idas, venidas, con silabulos, hasta que uno se apartó del grupo, visiblemente delegado por los demás y acercándose al presidente con los brazos abiertos exclamó, —¡Al fin, señor Sarmiento, entre nosotros! Anónimo, los titanes del ingenio.